su sombrero y lo llamo Macaroni. Yankee Dudo sí ya sé, Yankee Dodo grande. Escucha el ritmo de la música y se habla con las chicas. Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding. Había tantos hombres y niños que parecía un pudín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 Yankee Do sí, ya sé Yankee Do Dol Grande, escucha el ritmo de la música y se abrir con las chicas, Yankee Do Dulcíase, sí, ya Yankee Do do Grande. Escucha el ritmo de la música y se abrir con las chicas.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 Hicoridicoridoc El ratón, ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó jicoridicoridoc, El ratón sube al, al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó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 negro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 Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bulpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron Meneando sus colitas